Como pacífico, fue calificado el apoyo al Movimiento Huelgario por 48 horas, convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y otras organizaciones populares de San Francisco de Macorís, en el municipio de Las Guaranás. De acuerdo a las declaraciones de la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, del referido municipio, Daniela Paulino. Nosotros quisimos que fuera pacífica, no que madera de gomas, a pesar de que anoche hubo muchos incidentes. En la madrugada a las dos estaban, había un tiroteo por todos lados. Pero gracias a Dios hoy ha estado tranquilo. Demanda uno, uno el agua potable, ustedes saben cuál es la situación del agua aquí que nos estamos bañando hoy con agua contaminada totalmente de M. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por la dirigentes del Falpo de las Guaranas, está ya este llamado huelga pacífico, aunque en horas de la madrugada de ayer se presentaron algunas incidencias tal y como pueden observar en las imágenes, quemas de neumáticos y escombros en las calles. Según eh, esta dirigente popular. La, la ciudadanía ha acatado en su totalidad el llamado a paro huelgario. Los vehículos que se observan en las vías, de acuerdo a sus declaraciones, no pertenecen a la ruta normal de, de transporte público porque estos decidieron en este día no trabajar en apoyo rotundo al llamado a paro huelgario aquí en Las Guaranas en enlace en apoyo al paro convocado en San Francisco de Macorís. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes.